Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy os traigo el lance de un ciervo rojo albino Y sin más preámbulo, comenzamos Madre mía lo que tenemos ahí enfrente Un ciervo albino Vamos a verlo bien a Un nivel 7, qué preciosidad Pues nada, vamos a hacer el lance Cogemos el 3006 Y disparamos Le hemos dado en el pulmón Sale corriendo un poquito vamos a ver si cae ya Sí, ya ha caído porque ya hemos visto que se ha se ha atenuado el contorno salimos detrás del corriendo el está buscando buscando la sangre y vamos a ver la precisidad de animal madre mía qué bonito qué color tiene vamos a hacer unas fotos a ver desde otro ángulo Vamos a ver por aquí que saquemos a, a Perrete también Mira, esta foto es bonita La verdad que sí, una foto muy bonita Y ya está Solo nos queda ahora recoger nuestro animal Vamos a ver la puntuación Un oro, 209 puntos Una cuerda muy equilibrada bueno, Un poquito más a la izquierda, más, más descentrada Pero es una cuerda muy bonita, a fin de cuentas Vamos a disecarlo y ahora pondré el mapa donde ha sido abatido en Teaguaroa, en la zona de, de Pukemareo. Lo veis aquí, muy cerquita del, del puesto. Y nos vamos a ir a, a colocar el trofeo. Ya estamos en la sala de trofeos. Vamos a activar la, la edición. Vamos a ver si lo ponemos aquí. No nos coge. Entonces vamos a, a utilizar la, la opción de colocar animales en otros que no son. Señalamos este, volvemos a darle la E y ya lo colocamos. Ahora vamos a, a cambiar la pose, a ver qué pose. Mira, esa pose me gusta mucho. Y vamos a hacer una foto para para la portada del vídeo. La verdad que es un animal precioso. Lo tenemos ahí. Y hacemos un poquito más para atrás, a ver ahora. Y hacemos la foto. Pues nos vamos a montar el vídeo.